Bueno, pues con el curso a punto de empezar nos planteamos si todo lo que hemos ido trabajando durante todos estos meses en casa para mejorar la ciberseguridad de nuestros hijos y su seguridad digital cuando navegan por internet va a tener esa continuidad en el colegio. Al final nuestros hijos pasan un montón de horas allí. Así que hoy vamos a hablar sobre la ciberseguridad en los colegios y os voy a dar en concreto cinco claves para que podáis proponer en los centros escolares o si es que sois docentes para que las podáis empezar a implementar hoy mismo. Tenemos ante todo que tener en cuenta que los centros escolares son el segundo objetivo más atacado por robo de datos a nivel de hackeos ¿vale? ¿Por qué este motivo? Bueno porque al final en los colegios se almacena muchísima información sobre nuestros hijos desde números de seguridad social hasta incluso datos sobre ayudas financieras. Para proteger a nuestros hijos en el colegio también de manera digital es importante establecer estrategias de soporte para usuarios y empleados, proteger los sistemas y gestionar bien las copias de seguridad implementa desde ya la autenticación en dos pasos de esa manera el acceso a, a personas no autorizadas será más difícil en los sistemas de tu colegio crea una lista blanca tanto de aplicaciones como de páginas web esto a qué se refiere bueno pues que esas aplicaciones o páginas web que seleccionamos son las que se pueden descargar o a las que pueden acceder los usuarios dentro de la red escolar de esta manera proteges el tráfico tanto hacia adentro como hacia afuera y te aseguras de que el contenido al que acceden tus niños es perfectamente adecuado para ellos. Concreta y limita el número de usuarios con privilegios. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si sois pocos en el centro los que tenéis categoría de administradores, menos gente podrá implementar cambios en el sistema y de esta manera controlaréis mucho mejor la seguridad. Segmenta la red, ¿vale? Como siempre no es bueno tener todos los huevos en el mismo cesto. Segmentando nos aseguramos de que si una parte del sistema es hackeado o accede a algún usuario o algún contacto no deseado el resto del sistema va a seguir seguro. Bloquea las puertas traseras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues la relación con terceros el acceso de usuarios de tercer grado, como os si dijésemos, a nuestra red puede abrirles puertas traseras a esos hackers, ¿vale? Entonces bloqueándolas nos protegemos más. Para comprobar que nuestro sistema de todas maneras está protegido conviene realizar auditorías de manera periódica para garantizar esa seguridad. Y bueno, por último, realiza copias de seguridad de todo aquello que consideres importante e imprescindible. Bueno, en Gaptain consideramos, como decíamos, que el tándem Colegio y Casa es fundamental también en el ámbito digital. Por eso hemos desarrollado el programa asegura Escola que transforma a nuestros colegios en entornos ciberseguros, capacitando a nuestros niños en competencias digitales y asegurándonos la igualdad y los espacios libres de bullying a través de diferentes estrategias. Hacemos, como os decía, en primer lugar una auditoría para conocer el estado del centro y ver qué puntos flacos puede tener la ciberseguridad en este. Hacemos uso de la inteligencia artificial para monitorizar la actividad del centro y controlar que no exista ningún tipo de ciberbullying, ciberacoso ni ningún tipo de, de agresión de este tipo. Desarrollaremos además talleres personalizados destinados a todos los agentes fundamentales fundamentales dentro del centro, AMPA, alumnos, profesores, directivos. La idea es concienciar a padres, alumnos, personal no docente, profesores sobre la importancia de la ciberseguridad en nuestros colegios para que este curso, este sea un tema del que no tengamos que preocuparnos. Un día más, espero que os haya sido útil este vídeo, podéis suscribiros al canal, compartirlo con quien queráis y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Muchas gracias.